Hola, hola. Yo soy Suri Valoye está ya Me quiero darles la bienvenida a un nuevo video. Invitarles también a que le den click ahí en el link que les vamos a dejar en la descripción, en la cajita de descripción, para que ustedes vayan directamente a ver nuestro nuevo video de ese pelo tuyo Isaya. Recuerden que estamos viendo y haciendo una sesión como de trenzas. Cuidados que debemos tener cuando tenemos trencitas. Y en esta sesión les vamos a estar hablando de cinco tips o cinco cosas que podríamos tener en cuenta tanto antes como durante y después de nuestro trenzado. Espero estén súper pendientes de todas las cosas que se vienen. No olviden suscribirse a nuestros canales, tanto los de Facebook como los de Instagram y los de YouTube para estar pendientes de todas las cosas que tenemos para ustedes.